El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció a su cargo este domingo, al cabo de tres semanas de manifestaciones contra su reelección y denunció un golpe de Estado. Dio su mensaje por televisión, acompañado por su vicepresidente Álvaro García, quien dijo que también renunciaba. Había convocado el mismo día, más temprano, a nuevas elecciones para despejar las dudas sobre los comicios que lo habían dado nuevamente ganador en la elección.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 ...grupos oligárquicos conspiran contra la democracia... ...es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia... ...sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz... ...duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados... ...duele mucho que estos señores, algunos comités cívicos... ...y partidos que han perdido, llevar a la violencia... ...llevar a la agresión, enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos... ...y por este y muchas razones, estoy renunciando... ...enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia elecciones. Salta. El candidato del Frente Saenz Gobernador, Gustavo Saenz, logró un amplio triunfo en las elecciones provinciales y es el nuevo gobernador de la provincia. En el segundo lugar quedó Sergio Oso Levi, del Frente de Todos. Política Exterior. El presidente electo Alberto Fernández reveló que el sábado mantuvo una conversación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el que le detalló el estado de los gobiernos latinoamericanos, como Chile, Brasil y Bolivia. Además, en presencia de otros mandatarios como Dilma Rousseff y el paraguayo Fernando Lugo, Fernández fue reconocido como líder del giro progresista regional. Y en realidad saben lo que siento, que en todo este tiempo ganaron otras voces y siento que no pudimos explicar lo que verdaderamente le pasa a nuestro continente. Y sentí cuando hablé con el presidente Macron que el presidente Macron me entendía, que entendía que lo que estaba pasando en Bolivia, que lo que ocurre en Bolivia es que hay una clase dominante que no se resigna a perder el poder en manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. Eso es todo lo que pasa. Y le conté lo que pasa en Chile. Presidente, le dije, el milagro chileno es que los chilenos no hayan reaccionado antes. Porque Dilma, vos te quejabas, pero en Chile el 1% de la población se apropia del 30% del ingreso. ¿Quién puede vivir con semejante desigualdad y con semejante inequidad? Nadie. Nadie. Gobierno. El canciller Jorge Furí sentenció que para el gobierno saliente de Mauricio Macri no hay ningún elemento suficiente para describir como un golpe de Estado al derrocamiento del presidente Evo Morales y definió que lo que ocurre en Bolivia es un impas hacia un gobierno de transición. Nos parece sumamente importante que quede claro que nosotros eh, enfatizamos que son los propios bolivianos, a través de los mecanismos institucionales que prevé la constitución y otras disposiciones de la vida de Bolivia, los que van a permitir eh, resolver esta cuestión. En este momento y siguiéndolo paso a paso, no están los elementos de describir de, de esto como un golpe de Estado ya eh, existente. Creemos que eh, es muy importante el rol de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad simplemente para garantizar la continuidad de la vida institucional de, de Bolivia y no mm, asumir ni tener un rol más protagónico que el que le marcan las leyes de, de Bolivia. Política. Tras el golpe de Estado en Bolivia, la UCR salió a despegarse de los dichos del presidente Macri y su canciller Jorge Furí. Es el caso de Ricardo Alfonsín, quien pidió ser más categórico a la hora de condenar el golpe en Bolivia. Es claramente un golpe de Estado, pero claramente, ¿quién puede llegar de eso? ¿Quién puede llegar de que cuando las fuerzas armadas y las fuerzas policiales le dicen al presidente, no lo obedecemos más, ya no cuenta usted con el monopolio de la fuerza, el Estado, porque nosotros no lo obedecemos, están dando un golpe de Estado. A mí no me sorprende que haya ese tipo de reacciones, yo sé que tienen que manejarse con un nivel de prudencia diferente al que te, tienen que tener quienes no ocupan la presidencia de la República, pero se podría ser mucho más claro, más explícito y más categórico respecto de la caracterización de lo que ocurrió en Bolivia y la Convena, ¿no? Este, ¿no? A mí no, no, no me extraña... Este, Hemos tenido muchas diferencias con el PRO. Me alegra que por lo menos el partido haya logrado mayor nivel de autonomía y aunque sean estas cosas, se haya querido decir algo distinto de lo que dice el PRO. Política exterior En medio del golpe de Estado, Alberto Fernández destacó el posicionamiento de la UCR ante la interrupción del orden democrático. Además, destacó el apoyo de México para con el presidente boliviano. En Bolivia se interrumpió la democracia, simplemente por eso. Y además las cosas se hicieron de tal modo que han generado una crisis social y un enfrentamiento tan enorme que uno no sabe bien dónde termina. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Y en eso quiero hacer una primera reflexión. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque de nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos. Y asiló a decenas de bolivianos en la sede de su embajada. Sociedad En la ciudad de Buenos Aires, miles de manifestantes comenzaron a marchar desde el obelisco, recorriendo Avenida Corrientes hasta llegar a la embajada de Bolivia en Buenos Aires. La convocatoria reunió agrupaciones políticas, sindicatos, federaciones educativas y movimientos sociales. Leonardo Grosso, diputado por el Movimiento Evita. Bueno, estamos en la calle haciendo lo que no quiso hacer el gobierno de Macri, que es condenar y repudiar el golpe de Estado en Bolivia a Evo Morales, solidarizarnos con su pueblo y construir caminos de solidaridad. La solidaridad del pueblo movilizado en la calle va a tratar de reparar la hipocresía de los gobiernos de derecha que miran para otro lado cuando hay una clara interrupción institucional en la hermana República Plurinacional de Bolivia. Internacionales. Evo Morales llegó a México donde residirá con asilo político. Así recordó que tras las elecciones del 20 de octubre en Bolivia Empezó el golpe de estado al que se sumó la Policía Nacional Boliviana Si algo de delito tengo, que es indígena Evo Si algo de pecado tenemos con el buen vicepresidente Que hemos implementado programas sociales para los más humildes Buscando la igualdad, la justicia Yo estoy convencido, solo haber paz cuando, ya, cuando se va a garantizar la justicia social y nuestro peor delito o pecado es que ideológicamente somos antiimperialistas, que sepan el mundo entero. No por este golpe voy a cambiar ideológicamente, no por este golpe voy a cambiar de haber trabajado con los sectores más humildes. Saben muy bien, hemos reducido bastante la extrema pobreza en especial. pero Es una lección más para aprender, es una lección más también para fortalecer la lucha de los pueblos. Política exterior. El mayor sindicato de trabajadores de Bolivia instó a los políticos del convulsionado país andino a restaurar el orden en 24 horas, anticipando que llamaría a una huelga y movilizaciones en caso de incumplirse el plazo ante este desorden, el caos, la zozobra y la pérdida del orden constitucional ante una crisis política que ha sido devastada la central obrera boliviana como única organización matriz de los trabajadores se dirige a los líderes políticos y cívicos que han ocasionado todo este caos, división y dolor en el pueblo boliviano les damos 24 horas para restablecer el orden constitucional la paz social y la unidad del pueblo boliviano y evitar más deslamamiento de sangre Llanto luto y violencia nuestro país no se merece esto la historia un día los juzgará pero entre tanto y de no darse una solución en el lapso de 24 horas y no se establecer el orden constitucional la central obrera boliviana se verá en la obligación y en la necesidad de declarar huelga general indefinida con movilización y traslado de sus sectores afiliados a la ciudad de La Paz para garantizar y restablecer el orden del país, la paz social y el respeto a la democracia. Política El presidente electo, Alberto Fernández, cruzó con dureza a Jorge Furí tras sus dichos por el golpe de Estado en Bolivia marcó su repudio a los dichos del canciller argentino, quien en conferencia de prensa había expresado la postura del gobierno de Mauricio Macri en referencia a la situación que atraviesa el país hermano. El canciller lo había definido como un impas en el correcto desarrollo de los mecanismos institucionales. Hay un ejército que desconoce los mandos naturales. Cualquier persona digna, con mínima conciencia del Estado de Derecho, sabe que lo que se vivió fue un golpe de Estado. Lo que no entiendo es cómo él no lo, no lo advierte. Yo, yo la verdad es que creo que Forí, bueno, no ha sido definitivamente un buen canciller. Yo sé cómo piensa el presidente y no esperaba mucho algo distinto a lo que me dijo. Pero lo que sí me preocupó y, y que hubo una buena reacción es que alguien en la cancillería no había tenido mejor idea que cerrar la embajada y los consulados de Argentina en Bolivia para impedir que gente pida asilo allí. Y eso gracias a Dios se lo planteó el presidente y gracias a Dios se revirtió. Porque era una pésima idea sí, entregar gente a la muerte. No es una cuestión política, es una cuestión humanitaria. Susana Malcorra, ex canciller de Mauricio Macri, se diferenció del gobierno nacional y aseguró que objetivamente se puede hablar de un golpe de estado contra Evo Morales. Consideró que para llegar a esa conclusión debe tenerse en cuenta que fue interrumpido el mandato de un presidente democráticamente electo. Hay tres elementos objetivos que hay que considerar para, que, que, para evaluar si esto es así o no. Primero que se eh, sido interrumpido el mandato de un presidente democráticamente electo. Y la respuesta a eso, obviamente, es sí. Que el procedimiento con el cual se interrumpió no es el establecido constitucionalmente que podría haber sido a través de él este congreso del parlamento, eso no fue así, eso fue una... él renunció ante una recomendación, una sugerencia que vino por parte de las fuerzas armadas y la tercera es que efectivamente las fuerzas armadas tuvieron un rol importante en ese desenlace entonces cuando uno considera estas tres cosas desde mi evaluación, desde mi opinión sí se puede considerar esto un golpe de estado Jorge Tayana también cruzó fuerte a Mauricio Macri y cuestionó su posicionamiento en el marco del golpe de Estado contra Evo. Sostuvo que lo escandaloso del gobierno de Cambiemos es la sumisión con Estados Unidos y la no ayuda a Bolivia. Argentina tiene ante los ojos del mundo un peso en la solución o en, la, en el agravamiento de cualquier situación que pase en Bolivia enorme. Y lo que ha hecho Alberto ayer, este, no es porque Evo es amigo, porque es afín ideológicamente, eso es darle una dimensión muy pequeña, por supuesto que eso incide, pero lo central es que está actuando responsablemente como el hombre que estaba y va a estar a cargo de la Argentina y que como tal tiene una responsabilidad grande con la suerte y el suceso de, de Bolivia como hermano y como solidaridad. Y yo creo que eso es muy importante porque le está dando una dimensión este, regional a la, a la actuación de, de Alberto y a la Argentina que con el gobierno de Macri obviamente hemos perdido, habíamos perdido de una manera vergonzosa, la palabra es esa, vergonzosa. Internacionales. Evo Morales, el presidente derrocado del Estado Plurinacional de Bolivia, dio una conferencia de prensa en México, donde apuntó directamente contra la Organización de Estados Americanos. Además, el presidente se refirió a Yanin Áñez, ...que se autoproclamó presidenta... ...con ese totalmente se confirma... ...golpe de estado... ...como hace un momento yo explicaba... ...denunciamos con compañero Álvaro... ...para que paren estas agresiones a familia... ...en Cochabamba saquearon mi casa... ...saludo a los vecinos... ...que frenaron el incendio... ...que estaban listos para quemar... ...Magisterio, barrio Magisterio... Mario, ...Mario La Victoria... Exterior, otra vez, vecinos se organizaron para evitar que vayan a caminar a mi casa. Si se, se organizan, eso nunca en la vida hemos vivido. Todo por bronca contra Evo, ahora paren, ya no está el presidente. Sin embargo, la renuncia del presidente tiene que ser aprobada o rechazada en la Asamblea. Quiero que sepan, nosotros tenemos dos tercios en la Asamblea sabiente. En estas elecciones faltaban tres senadores para tener dos tercios, una mayoría absoluta. Esa es la, es la conciencia del pueblo boliviano. Política exterior. La Cámara de Diputados aprobó a mano alzada el proyecto de resolución que repudia profundamente el golpe de Estado en Bolivia. La alternativa del voto a mano alzada fue parte del consenso parlamentario entre los distintos bloques para que la sesión se pudiera llevar a cabo. De esa manera, Cambiemos logró ocultar sus diferencias. Agustín Rossi, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Me parece que todos los diputados de Cambiemos saben que es un golpe, pero por alguna condición, yo creo que condicionados por la posición de su gobierno en materia de política exterior no lo quieren decir y buscan artilugios y construcciones semánticas para evitar eso, ¿no? Pero todos sabemos que es un golpe de Estado y que sería bueno que haya un pronunciamiento unánime de la Cámara de Diputados alrededor de eso. El poder en Bolivia lo detentan claramente hoy las Fuerzas Armadas y como por una cuestión de condicionamiento internacional el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor Conjunto no puede asumir el gobierno... Buscan una pantalla civil y encontraron a esta señora, que es vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, a su, dispuesta a asumir, a hacer el papelón para designar la presidenta provisional de, lo, de los bolivianos. La verdad que es muy triste todo, ¿no? Aumentos. Se acaban los precios esenciales y habrá fuertes subas en alimentos y combustibles. El programa para contener los precios quedó sin efecto hoy y habrá subas del 13% a este enero. Además, ya expiró el decreto que congelaba combustibles que subirán un 5% ahora y otro 10% en diciembre. El índice de precios que miden los gremios arrojó un aumento del 4,1% para octubre. Ciudad Denuncian que el gobierno de la ciudad, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, dejó sin vacante a 24 lactantes del hospital Garrahan. Por este motivo, se realizó una jornada sobre lactancia y trabajo que contó con la participación del Comité de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Es la primera vez en 32 años que los lactantes del hospital no pueden ser amamantados. Explican que el 72% de la composición del hospital son mujeres y consideran que esta es la forma de coartar derechos a las mismas. Liliana Ungaro, psiquiatra infantojuvenil y vicepresidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan. Es la primera vez en 32 años que los lactantes del hospital no pueden ser amamantados. Ni, imagínate la contradicción en este momento. Las mismas pediatras que asesoran, informan y acompañan en el amamantamiento a las mamás, pacientes del hospital... No pueden no amamantar pueden, a sus bebés. Exactamente, te das cuenta de la contradicción. En el mientras tanto, ¿qué hacemos con los bebés? ¿Y quiénes son ellos para interrumpir el vínculo madre-hijo? O sea, el amamantamiento. Realmente estamos indignadas las mujeres del hospital y es una lucha de las mujeres del hospital en este momento. Gobierno. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, cerró la presentación del informe de gestión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En su discurso, reconoció el acompañamiento de la agroindustria nacional durante su gobierno pese a las complicaciones económicas y los efectos de la sequía del año pasado. Además, convocó al campo a cuidar el legado que recibirá el próximo gobierno. Y hacer de la Argentina esto que recién comienza que recién comienza, el supermercado del mundo, no abandonar el granero para empezar a agregarle valor y, y llegar acá a cada uno de esos supermercados, acá a cada uno de esos consumidores. También atravesamos dificultades, lamentablemente la recuperación de la economía fue más lenta de lo que esperábamos, encima se nos combinó con la peor sequía en los últimos 50 años. Judiciales. A dos años de la tragedia del Ara San Juan en el Atlántico Sur, en la causa judicial que tramita en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, su titular Marta Llanes ya llamó a declaración indagatoria como imputados a siete ex jefes de la Armada y se espera que el total de acusaciones llegue por lo menos a más de una decena. Las querellas principales... ...tienen distintas miradas sobre los avances de la causa... ...quienes coinciden en que la responsabilidad política... ...tiene que alcanzar necesariamente al ministro de Defensa... ...Oscar Aguad y al presidente Mauricio Macri. Internacionales. A casi un mes de que comenzara la mayor crisis social y política de Chile... ...desde el regreso de la democracia en un acuerdo histórico... ...parlamentarios del oficialismo y de la oposición... Confirmaron que llamarán a un plebiscito para modificar la Constitución. Jaime Quintana, presidente del Senado de Chile. Los partidos que suscriben este acuerdo... Vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente. Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas. A. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? B. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? ¿Convención mixta constitucional? ...o convención constitucional... ...la convención mixta constitucional... ...será integrada en partes iguales... ...por miembros electos para el efecto... ...y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio. El presidente de Bolivia, Evo Morales... ...habló en exclusivo desde su exilio en México... ...con el Destape Radio... ...afirmó que se comunicó con el presidente electo... ...Alberto Fernández... ...que le manifestó su solidaridad con respecto al golpe y criticó la poca reacción del actual presidente Mauricio Macri. Entiendo perfectamente las diferencias, diferencias ideológicas que tenemos con el presidente Macri, pero al margen de cualquiera sea nuestra diferencia ideológica, problemática, primero debe ser defender la democracia. Usted sabe muy bien, con Kirchner, con Hugo, con Lula, que estamos, eh, la UNASUR, y ahora me, me, se nos hace falta tanto así como Kirchner, como Hugo, como Lula, para lanzar una Sur Pero ellos organizaron esta llamada Grupo de Lima. Grupo de Lima que abiertamente se somete a, a los designios del Imperio Norteamericano con políticas de privatización. La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, aseguró que Evo Morales no podrá presentarse a las nuevas elecciones presidenciales. Tras declararse presidenta ante una asamblea legislativa sin quórum, Áñez había anticipado que iba a convocar elecciones y a derogar la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió a Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, aspirar a un cuarto mandato a contramano de la decisión expresada en un referendo. Este gobierno de transición con todo su gabinete van a garantizar al pueblo boliviano la convocatoria a elecciones nacionales. Yo les sugeriría al movimiento al socialismo que desde ahora tienen todo el derecho de participar en elecciones generales. Que vayan buscando candidato. Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato. Por eso ha sido toda esta convulsión, por eso han habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles. En tanto, el gobierno provisional de Bolivia y los legisladores del partido del MAS llegaron a un acuerdo para buscar nuevas elecciones, lo que podría ayudar a resolver la crisis política. Eva Copamurga, del MAS, nueva presidenta del Senado boliviano. Estamos viviendo un momento difícil, pero vamos a poderlo sobrellevar todos unidos. Despojámonos de colores, de posiciones radicales. Lo que nuestro país busca en este momento es la paz. Me encuentro de negro porque estoy de luto por mis hermanos caídos en la ciudad del Alto, por mis hermanos caídos en diferentes lugares. El movimiento al socialismo no quiere más muertes. Ya. Nosotros queremos la paz, queremos trabajar en democracia, queremos dar la respuesta más pronta a nuestro país yendo a una elección.